Solo, quedé después de tu partida Baby, solo, quería tenerte para quererte Pero no, te fuiste simplemente Mi corazón triste, llorando se quedó No, no debí amor de tus brazos aferrarme con tanto amor No, no debí creerte tanto Ni caer ante tus engaños de falso amor y mujer, mi cielo está gris Las mañanas son noches esperando por ti las noches eternas que me hacen sufrir Queriendo tenerte, pero ya no estás aquí Te fuiste sin mí, no, no quiero ver más Que el cielo derrame una lágrima más Baby, no, no debí enamorarme ni a tus brazos aferrarme Con tanto amor No, no debí creerte tanto Ni caer ante tus engaños.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 tus brazos a aferrarme con tanto amor No, no debí creerte tanto ni caer ante tus engaños